Llegamos rompiendo la ley por última vez En esta ciudad no debemos poner un pie Pero ni del mal nos habla del hogar Listo chicos, solo lo importante hay que llevar Intentan abrir la puerta, mal la refuerzan Ya le escaparon, la explosión pone alerta Los vigilantes corriendo en las calles Hasta desviarles y llegará al desagüe de ahí maleantes, quieren una parte Pero va a costarles, aunque para Powder que no sabe luchar Temiendo el peligro, ha tomado medidas desesperantes Bajamos a son con las manos vacías Bander se entera, la culpa fue mía Me cansé de que solo tengamos las obras Que están tan cómodos viviendo en su sombra Y ahí acusado por la explosión intentar crear magia es un grave error se declara en la academia su expulsión y cancelada su investigación no debes estar tras las rejas entiendes el trato era que controles a tu género Tiene poder el que ofreces Si liberas tu monstruo serás más fuerte lo no lograrás funcionará algún día nos salvarás siempre nos tendremos la una a la otra no voy a lastimarte no te dejaré solo será diferente Tú a tu modo le haces frente a toda adversidad. En realidad, tú no das mala suerte. Un día lograremos que esta ciudad no respete. Juntas tú y yo, Violeta y Powder, hermanas, por Para siempre. La guerra, debes sacrificarte por tu nación. Surgen más problemas. Una gota de sangre, el acuerdo rompió. Sé que puedo demostrar que no es como creen para estabilizar los cristales. La frecuencia debe ser una noche y un aliado basto para que comience el área del arcano, el área de hextech. Un baño de sangre si llevaron a el dragon powder no quiero que estés en este rescate. Eres capaz de morir y no de luchar cobarde Recuperaré el respeto que tú les quitaste. Vamos a salvarte a todos, los voy a arrollar hasta la salida. Ya Tira la toalla, aguanta ya, ya platero al directo. Yo percut si quiere llegar sobre mí Tendrás que pasar. La cosa se complica el monstruo intenta entrar. Por favor tienes que funcionar. Cuanto three four, ellos iban a escapar más, se quito platillo un parque otro final La explosión arrasó de más, lastimando a quienes quería protegerlos Nuevo salvación, el impacto causó que las runas enterraran en sus cuerpos Vander se levantó y pelea con sus últimas fuerzas y su último aliento Siendo insuficiente, sacrificó su humanidad para rescatarla de nuevo Lo no lograrás, funcionará, algún día nos salvará. Siempre nos tendremos, la una a la otra Voy a lastimarte, no te dejaré solo. Ser diferente te hace fuerte Tú a tu modo le haces frente A toda adversidad, en realidad Tú no das mala suerte Un día lograremos que esta ciudad Lo respete Juntas tú y yo, Violeta y Powder Hermanas por siempre